Podemos también desde trabajo de clase crear, crear tareas que correspondan con un test de autoevaluación. Hacemos clic, escribimos un título. Unas instrucciones. una puntuación, podemos tener también una fecha límite de, de entrega, podemos asignarlo al tema que hemos creado anteriormente y podemos comenzar a crear ese cuestionario. Es importante, que conforme vayamos creando las, las preguntas accedamos a la clave de respuestas y seleccionamos las que sean correctas, añadiéndole la puntuación correspondiente. Seguiremos creando nuevas, nuevas preguntas y asignando la puntuación y cuál es la, la respuesta correcta. Una vez finalizado podemos seleccionar el modo de bloqueo de Chromebooks. De este modo, cuando ellos hagan el, el cuestionario, el, el navegador del Chromebook quedará bloqueado y de ese modo no podrán buscar información en Internet mientras van respondiendo el, el cuestionario. Finalmente también podemos añadir, como en las, los otros apartados, eh, enlaces, vídeos o documentos de, de Drive. Aquí tenemos el, el cuestionario, en este caso yo estoy accediendo desde un ordenador, entonces me dice que no, no puedo acceder porque está bloqueado ¿vale? para trabajar con Chromebook. En este caso no lo podría hacer con el ordenador, tendría que ser desde un Chromebook. Y finalmente yo puedo editar esta tarea, igual que todas las anteriores, podría cambiar este aspecto de que en vez de que sea con el modo de bloqueo no, no tenga esta, esta opción. De este modo sí que podré acceder con cualquier con cualquier ordenador